うううううう Vale, vamos a jugar. A ver. Speedrun 4 B-Bull C. Javi, C. B. No me lo puedo creer. Hasso. Pero ¿quién es Hasso? Lo que hay que hacer es solo correr y saltar. Y no caer. Y no caerse que te mueres. Pero el primero es muy fácil. No lo es, pero. pero para mí es súper fácil. Claro, sí que lo es. ¡Oh, no, no! Pero no salta cómo? ¿Cómo es que no salta, no entiendo nada. No salta. Le doy a saltar y no, no le da tan tan tan no me puedo creer no me lo puedo creer, ah! no me lo puedo creer. tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan ¿Alguien sabe el último nivel? Os lo voy a preguntar. El último nivel es el 31. El 31 es el último nivel. Ese era un secreto un llevaba.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 no quiero que nadie me alcance Y que me muera o si no me enfado Y le pego ¡A que haya hecho eso! No voy esperar a, ¡A que haya hecho eso! Dios, pero, pero, ¿esto qué es? ¿Esto es porcelana? Es que no vea, es súper difícil. ¡Joder, hace sol! Me está. Me está tapando. No me lo puedo creer. El sol me lo está tapando. ¡Ah! Por aquí. ¡Salto inmortal! ¡Wow! No me lo puedo creer Dios Es que no vea Es imposible Es imposible No me lo puedo creer Es imposible Es que no vea Es imposible Tan, ¡Oh, Dios! Por poquito me caigo tan, tan, tan. Uh, uh, Por un metro tan, tan. ¡No, me dejé, me dejé! no, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que no es nada! Solo es un juego. ¡Uf! ¡Tomas! ¡Ley! ¡Tomas! <risa> no me lo puedo creer. ¡No! me lo puedo creer! ¡No! ¡No! Por poquito... Digo una palabrota, menos mal. Eso es verdad, eh, pero no la he dicho al final, menos mal. Como falle otra vez, no sé si la voy a... pero esto esto es imposible no me lo puedo creer este vídeo es que es que va a ser muy largo porque voy a intentar de acabar entero este juego grabando porque yo siempre me rindo y yo como estoy grabando quiero acabar eh, todo esto entero porque no ve es súper difícil. ¡Wow! ¡Ha llegado aquí conmigo! Lima. ¿Pero qué es Lima. ¡Hombre Lil! No me lo puedo creer. ¡Hombre Lili! Eso es lo que significa. En total. ¡Jasmine es Sir! Ese está en el 4 ¡Oh! ¡Ha llegado el 5! No me lo puedo creer ¡No, no, no, no, no, no! A ver si ella quiere ser mi amiga Yo sabía que era una niña ¡Ah, no! ¡Es un niño! ¡Oh, ¡Oh, oh! Perdón, eh, eh, no he dicho nada, no he dicho nada. Eh, no he dicho nada. No me lo puedo creer, es que no vea súper difícil. ¡Ah, no me lo puedo creer! Me levanto. Me estoy levantando. estoy dando una vuelta. ¡Ay! ¡Que voy a tirar esto! ¡Uf! Es que no puedo. Estoy liado con el cable, no vea. ¡Ah! ¡Quita! ¡Marita! ¡Shang! No. Vale, ahora. ¡Ay, pero venga ya! ¡No me lo puedo ver! ¡Me han ¡Adelantado y me muerto! Ya estoy enfadado. lora ¡Tú ay ¡Mi sea <ríe> A ver, me voy a comprar algo, a ver, aquí no era, era aquí, vale, este, este, este me voy a comprar, Wuhuuu, equipet me he comprado una cosa, ¿has visto? Me he comprado esto naranja, tenía antes de negro, ah, está de todos los colores, yo ya llevo muchos. De colección se consiguen con gemas y ya llevo 29 gemas tenía antes muchísimas pero ahora he perdido con todos eh, con todas estas cosas oh dios se ha muerto mi personaje como ¡Oh! pero si sí es el agua es que está maldita esta maldita el agua Ponerme en comentarios Quien quiere eh, Que haga un vídeo En Freddy's Tycoon 3 eh, Ese es un juego De Freddy pero En En el Roblox Ponerme en comentarios eh, y ponerme sí si, o no. Los que no quieran, entonces... Si, si me ponen solo uno que no, entonces... So, eh, eh, ponerme en comentarios sí o no. Sí o no. No, sí. Sí. Lo que sea, sí o no. Vale. Por fin he llegado al siguiente nivel. Al portal de la cebra <risas> Así es como llamo el portal que entra a los siguientes niveles. ¡Tan tan tan tan tan tan Oh no me lo puedo Se lo quedado pillado ahora. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¡Tan, tan, Ta ta la, ta ta la. ta la ta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 que estaba bailando y sin quererme movido para allá pero me gusta mucho esta ocasión pero me aburro aquí tanto toma piña yazo super salto inmortal super piedad super pierna super pierna <coughs> Yo iba a decir otra cosa, pero sin querer he dicho eso. A ver. Vamos a llorar. Chanafu. te Tetete. Oh. Chuck now for the d d d d d dirty, estás dando que no me coges! <risa> se me ha quitado lo de los cascos hmm. quiero comprarme esto esto hace saltar super súper en el próximo vídeo voy a hacer eh, eh, como os pregunté si si va Voy a jugar al de Freddy Style con tres Pues ponerme, en eh, eh, lo que os he dicho Y, y después, eh, si no me lo ponéis, voy a jugar a, a uno Que es, que es, de, de, eh, que tengo que hacer un hotel ese también me gusta, pero el que más me gusta es el de Freddy Style con tres. No vea, pero pero desde el principio cuando le das a Play te aparecen Bonnie, Chica y Freddy. Y, y cuando le das te sale Play, le das y, y es jugar. Entonces juegas y primero lo que salen son los ojos de ellos tres, pero muy, a, muy blancos y hasta salen luces que está todo apagado y hace y después se apaga todo y, y está no, no hay nada y después pone freddy's Tycoon. y el 3 tarda mucho en ponerse tarda muchísimo no vea es que tarde mucho no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero este, ¿qué? pero este, esta parte, ¿qué es? mira, voy a decir, el trabalenguas le, le, le, le, pero, pero, ¿qué, qué? La, la, la, la. es que me cuesta, no sé cómo hacerlo el trabalenguas Chaknafu, na te que no me ha salido bien porque antes no te te te te te te te te te te LOL te te te te te ¿What? ¿What? <risa> Ponerme en comentarios también Si saben qué significa What, yo lo sé A ver nah. ¡Dios mío! Pero es que no había No había, es que no había Esto, esto me está costando Una pa Una Antenidad pachulados, super de de lengua, <ríe> <ríe> super dedos de lengua, lengua. Eh, eso es eh, donde he dicho lengua, lengua es un traba lenguas. Viene. Eh. ¿Qué? ¿Pero, pero? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un conejo? ¿Un conejo? ¡Toma, conejo! ¡Ah! Se cae del cielo, Dios. ¡Dios, me caigo no, yo también del cielo! ¡Ah! Se muerto el conejo y me muerto yo, Dios. Era broma, conejo no había. No había conejos. ¡Tan! ¡No me lo puedo creer! ¡Es imposible! En este juego si te paras, te mueve. Solo, ¿lo ves? Se mueve. Y por eso solo hay que correr. Porque te mueve y te hace morir. Y te hace, eh, morir. Porque te tira, no veas. ¡Qué mal de educación! Qué mal. qué mal, pineapple. Pineapple, apple. Pineapple, pen. Oh, apple, pen. Pineapple, pen. Pineapple, pen. Oh, pee pineapple, apple, pen. Ah, oh, oh, no, apple. Peep pineapple. Te, te, Painapol, por la pi, pineapple painapol. por Oh, pi, like painapol, Ben, Ven, ven, ven, pu, Oh, pi, like painapol, pen! Dios Pero es te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, no me lo puedo creer, no me lo saco de la cabeza. Es horrible. Es que no vea, tengo que dejar el vídeo. Si, si, si no lo consigo, dejo el vídeo por aquí. Es que no vea, me estoy aburriendo mucho desde aquí. Como me muera, voy a dejar el vídeo. Pero es que no ha sido tan largo, entonces voy a seguir. Solo dos veces. Si, si me muero dos veces, se acabó. Por favor, gana. Gana. ¡Gana! ¡Gana! ¡Oh! ¡Qué flaco! Que era flaco. <ríe> no me lo puedo creer, estaba tan lejos, pero no me acuerdo que era flaco. Vale, da igual. ¡Súper Salto! ¡Súper Salto! Ese es el salto del mundo entero ¿Qué salió de ahí? Ha sido un portal Ah, ¿no? Porque siempre bueno, Pero, pero ¿qué es lo que sale Detrás mía? No entiendo nada, ¿agujeros? ¿Para que salga mi cuerpo? ¿O, o, o este es para que me mueran? No entiendo nada. O oh, esos son portales para destruir a la gente. Digo, a, a, a las personas creadas de, de Roblox. No entiendo nada para qué se usa esto. Pues vaya. Vaya cosa. ¡No! ¡Pero si no pisado justo! <ríe> ¡Lo he pisado! Y, y no entiendo botena qué no ha corrido? Ah, no, me he equivocado porque no ha corrido. Ay, se me equivoco, no me acuerdo cómo era. Me equivoco la letra. ¿Cómo estás, señorito? Muy bien. Adiós. ¡Pam! Explotó. ¡Pum! Qué gracia. A ver un momento. A ver. ¿Eh? ¿Qué? Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <risa> ¿Qué gracia? Estoy transformando el, eh, el botón de, de donde pueda hablar por aquí y, y estoy haciendo ¡Oh! Mira, así ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. ¿Habéis visto? He hecho, ojo pero muchas veces Sin que... Ah, no, no lo he hecho sin querer, no he hablado jo. Todas las veces Vale, me lo pongo un poco cerca Porque no habla tan bien, vale Ya está, es que no hablo tanto yo Porque no me gusta hablar tanto Pero, pero yo sé Que... que un, un secreto Que... Eh, es que... Lo que se puede hacer. ¡No me acuerdo la eh, Que se puede. ¡Se puede! Ay, ya no me acuerdo. Eso no me acuerdo de eso. Soy muy inteligente y astuto. ¡Cole! Vale, salta. ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Lo he logrado. Una señora quedándose aquí. Voy a... Esperando a ese, Dios. Pero si ese no es nada. Vale, pues lo hago ya. <risa> esto se parece a Cartoons. En la tele.. Sa eh, eh, sale como esto eh, ah, blanco. Todo blanco de la tele. Porque no sabéis. Alguna gente no sabe eso. Pero cuando se apaga, por dentro de la tele, es blanca, claro, porque eso no es, no es viendo nada, y no entiendo, estoy dentro de una tele, okay. ¿qué es esto? No entiendo nada, tío. ¡Yo, no! No me lo puedo creer. ¿Quién me ha hecho eso? Le voy a pegar, que no vea, le voy a pegar así. ¡Y PUM! ¿Has visto? Soy más fuerte del mundo entero. Tan tan. Porque soy Thanos. Era broma. ¡Ja! Alguna gente no ha visto la película de Thanos. Pero, pero hay un secreto del final. Pero no os lo puedo contar. Si alguien ve esa película, no vea. En el final se queda asombrado. Pero es por un secreto. Pero no os lo puedo ser, eh, decir. Si no, no es secreto. Solo pueden ver, los que vean, la película de Infinity War. Vengadores Infinity War. Infinity War. Pero este se pronuncia en War. En vez de War, ese es War. Porque es en inglés. Bad portal de la cebra. No vea, me gusta mucho el nombre de que le llama ese portal. El portal de la cebra. De la cebra. Cebra. ¡Dios! Le voy a contar. No me lo puedo a ver, puedo sacar sacar un chiquete. Unique random, try. uh Una ronda. Que he tocado eso. Y ha aparecido algo para comprar. Para hacer una ronda más difícil. Apuesto. Me he acercado y ha puesto esto. ¿Lo ves? Vale 25. 25. ¿Lo ves? Alguna cosa que... Que, que es para coger un ciclo o para una cosa. Esto no sé qué pone. No entiendo nada. No, no, no, no, me lo puedo creer! Dios. No puedo creer. Pero, ¿qué basada La música. a ah, valeola Unique Trail Heaver A ver si puedo sin mirar con esto. ¡Oh, chaval! ¡No me lo puedo creer! Exit. ¡Ah! Oh, yes. Trails. Me voy a comprar. Primera equipet equipet, uh, el azul, el azul me voy a poner ahora equipet, ah, oh, pineapple, a ver, wahoo, asom. ¿Qué nivel estoy? A ver, que lo veo. A ver, ¿qué nivel estoy? Aquí estoy, en el nivel 5. Dios, pero. Me falta muchísimo. Dios, pero es que esto es imposible. ¿Quién puede hacer todo? Todos los youtubers se han rendido en, esta, en, en este vídeo. Por eso quiero hacerlo entero. ¡Es mi deseo! ¡Era es mi único! ¡Es mi único deseo! Ningún youtuber ha conseguido terminar este juego. Y cuando y cuando quita el juego, no se, se Se vuelve desde el principio y no quiero volver desde el principio. Entonces no quiero rendirme. Quiero llegar hasta el eh, nivel 31. ¡Oh, ¡No me lo puedo creer! ¡En el último salto! ¡Oh no! ¡En el último salto! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Esa novia me está costando un montón. ¿Uni care ¡Ah, Hera! ¿Qué es esto, hombre? ¡Quita! ¡Ah, no! ¡No se... ¡No para! ¡No para! ¡Rápido! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Ah! ¡Que la habéis descansado! como así estaría hablando de mi personaje! ¡Helpí! ¡Helpí! Me has muerto. Uh, he sobrevivido. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puedo ver. Era, eh, yo no he dicho eso. <ríe> es que era broma. Lo he dicho, pero. Pero como se fuera de broma. <ríe> ¡No me lo puedo creer! <ríe> eso sí lo he dicho. De real. Exit. Como pierda otra vez, vamos a salir ya de este juego y no vea. No vea, vamos a salir. Y vamos a jugar a otro porque... ¡No me creer! Pues salgo, ala. Es que no vea. Me rindo, me rindo. So... Voy a hacer primero este nivel porque es imposible. Pues voy a volver desde el principio, pero da igual. Ay, tendré que salir. Es imposible. Es que es, es, me rendí es, es imposible, tío. Es chaval, pero es que es imposible. ¿Quién puede hacer esto?